Quiero preguntarte sí, cómo, cómo estás, sí. seguramente vas a pelar, eh, pero bueno, ¿cómo has vivido este día tan importante en tu carrera profesional y en este caso que nos conmocionó a todos los argentinos? Bueno, creo que, que hemos dado un gran paso, un gran paso. Eh, un gran paso. Eh, en principio, entendiendo después de todas las especulaciones que, que se hicieron respecto de los hechos... Que, que esto no fue una riña, eh, que no fue un homicidio preterintencional, sino que fue un, un homicidio planeado, eh, donde el salvajismo, el horror y la brutalidad estuvieron siempre presentes. Eh, sí. El tribunal confirmó eh, estas, esta circunstancia que no es menor para nosotros, porque después de las especulaciones que habíamos este, visto y, y oído, eh, está bueno eh, mandar un buen mensaje a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, respecto de eh, sí. que el, el valor de la vida no puede ser depreciado, eh, sino <coughs> todo lo contrario. Eh, Fernando... En segundo término, ¿te eh, si bien... Sí, sí, te escucho. No, no, te perdón, escucho, Karina, perdón, favor, te un poquito, un poquito de delay. delay no, en, en segundo término, sí. obviamente, si vos me hablás, son cinco condenas a, a prisión perpetua y... Y, y tres condenas a, a 15 años de prisión que, como bien dijiste, tienen que cumplir del principio hasta el final este, los acusados. Eh, eso es un éxito jurídico, eh, pero entiendo que esto igual no, no le lleva muchas respuestas a, a, a los papás. Eh, creo que, Fernando, por más claro. condena, eh, incluso si hubiesen hecho la, la, si hubiesen sido las ocho a, este, a prisión perpetua, tampoco le hubiesen llevado esta respuesta si pasa a Silvino Graciela. Pero bueno, esta me parece era la misión que Totalmente. nosotros como sociedad le debíamos eh, frente al asesinato de Fernando. Fernando, te, te escuché en alguna nota muy preocupado porque esto, este caso tan dramático, cambie algunas cuestiones en nuestra sociedad. Eh, ¿Cómo te vas a comprometer para que esto sea sí. ¿no? un hecho? algo tiene que empezar a cambiar en nuestra sociedad, los padres tienen que involucrarse más con sus hijos, guiarlos, decirles que no muchas veces, porque también acá hay una sí. cosa de, de haber dejado este, a los pibes sin control. Eh, ¿Cómo pensás comprometerte con esto que, que tanto te preocupa? Bueno, mira, eh, nosotros ya tenemos redactada una, una ley que tiene que ver precisamente con, con la ley Fernando, que eso lo vamos a hacer en, en, en los días este, venideros, ...donde proponemos una serie de ideas. Sí. Este, es cierto que en el banquillo debieron haber estado... ...no solamente desde el punto de vista moral... Eh, ...educadores, padres, eh, gente vinculada al, al deporte... Eh, ...sin lugar a dudas también la justicia. Eh, eran eran era sí. muy conocidos lo, los demanes de que, que provocaban... Este, ...este grupo de jóvenes en, en Zárate. Y, y evidentemente... Eh, esta franja social que es tan importante para un país, para el mundo que son los jóvenes eh, junto con, reitero, con los niños eh, no, no son abordados desde el punto de vista de, mejor dicho, no hay presencia del Estado ¿no? en, en lo que son sus, sus problemáticas eh, es muy fácil Fernando, para el Estado detectar hago... obviamente, en, en esta sociedad sí, perdón sí Sí, te, te quiero como, como ir como más eh, puntual, sé que tampoco tenemos tanto tiempo con vos y te quiero como eh, eh, sacar la máxima información posible, pero digamos, si bien el caso Cromañón, que fue una tragedia espantosa vivida en un boliche hace ya casi 30 años, cambió algunas cuestiones en nuestra sociedad, ¿qué crees o qué pensás que puede llegar a cambiar esta tragedia con Fernando Baez Sosa? Bueno, yo creo que... que... Todos los padres de la Argentina hoy están reflexionando respecto de qué hacen sus hijos este, en la noche. Esto, esto no quita que no este, continúen los desmanes, eh, que continúe la violencia, pero me parece que es un llamado de atención para aquellos padres interesados eh, en, en tener paz sí. y en no provocar este, muertes, en que se involucren de alguna sí. manera, obviamente, en la educación de sus hijos y en, en sus actividades. Eh, los, los jóvenes son, uh -huh. son, somos, en algún momento lo he sido, este, somos grandes ocultadores de, de cuáles son las actividades. Pero por una cuestión, te diría hasta de protocolo. Bueno, hay, hay muchas, claro. muchas actividades de los mayores que, que atentan en contra del diálogo. El uso de dispositivos, el, el hecho de estar tal vez en algún, este, en algún almuerzo o cena familiar y, y en vez de estar conversando con nuestros hijos, nos estamos ocupando precisamente de las plataformas sociales. O sea, hay... Hay muchísimo para, para pensar, creo que Silvino y Graciela también se van a involucrar en esta, en esta cruzada que, que, que tiene que ver con ayudar a la sociedad y sacar algo algo bueno de, toda esta, de todo este horror, eh, que lo sí, pueden hacer, sí, sí, que sí, con sí. su Fernando... experiencia pueden realmente este, brindarnos. Fernando, está perdón, está difícil sí, el tema de la comunicación. Eh, quisiera, quisiera preguntarte por qué, viste que en la vida todo nos llega por algo, todo nos llega en un momento determinado, y yo entiendo que por alguna cuestión. ¿Por qué llegó este caso a tus manos y en qué cambió tu vida? Uf, bueno, fueron muchas cosas realmente. Eh, este caso llegó hace tres años y luego de, de, de ver a la mamá de, de Fer... Este, expresar que Fernando estudiaba Derecho y que te, no, me tenía como referente, eh, que eso por suerte, eh, sí. tal vez equivocadamente me tienen de referente algunos jóvenes, pero empiezan a estudiar Derecho por, por haber visto este, a, a alguien de nuestro estudio en acción, ¿no? o sea pre precisamente ejerciendo sí. la profesión que tanto nos gusta eh, eso para, para mí es algo que realmente me llena de, de, de, de honor, de gusto de dignidad, es un motor realmente eh, In, in, inagotable, ¿eh? Una, un motor este, que, que jamás se, se detiene para, para seguir y, y para también ayudar a los colegas jóvenes este, que se reciben. Fernando, Cuando vieron ese, ese panorama eh, mis hijas y, y Barbie fueron las que ¿sí? me lanzaron. Sí. Sí sí. Perdóname a, que te interrumpa. Acercamos eh, a la familia que, y, y obviamente. Eh, sí por favor. Sí. Sí sí sí por, por favor completa completa. No, te decía Completa que ellas Fernando, este, traccionaron para que nos hagamos presente en Buenos Aires, eh, acercarnos a la familia y obviamente eh, ofrecernos desde, desde cualquier sitial, eh, no, no, no como profesionales del derecho, sino como, sí. como ellos consideraban, tal vez este, consideran que era, era lo mejor para, para colaborar y ayudarlos. Y obviamente nos eligieron como vos y a nosotros fue realmente un... Momento maravilloso de nuestra vida porque conocer a Silvino y a Graciela eh, no fue solamente trabajar sí. para ellos, fue todos los días aprender algo, algo lindo de la vida, Karina. Vos sabés, Fernando, que bueno, supimos, pudimos averiguar dónde están viviendo Silvino y Fernan sí. eh, Silvino y, y Graciela, aquí en Dolores Graciela. y nos acercamos hasta el lugar. Eh, intentamos eh, de alguna manera poder dar con ellos, eh, pegarles un abrazo porque sí. se han convertido en un símbolo, tanto como Fernando Baezosa se ha convertido en un símbolo de paz. Entonces a sus padres también uno tiene ganas de abrazarlos, de poder expresarles cariño y, y ponerse a disposición. Nos dijeron que Graciela estaba descompuesta y que lamentablemente no podía atendernos, pero que seguramente si se sentía bien este, iba a hablar con nosotros. Y sé, Fernando, eh, doctor Burlando, que a vos te preocupa mucho cómo sigue la vida de estos papás después de hoy, porque entiendo que los ha mantenido vivo el deseo de justicia. ¿Cómo sigue la vida de esos papás? Es muy difícil, es muy difícil. Esto, esto eh, esta condena ha sido, reitero, una, una, una pequeña respuesta. Eh, no, no, los, no los estoy engañando, pero sí les estoy diciendo que nuestra lucha continúa, Karina. Eh, nosotros entendemos que claro. eh, la condena que, que pondría equilibrio en esta situación sería... Este, una sentencia que condene a ocho personas a, a prisión perpetua. O sea, tenemos tres en el camino y vamos por ellos, vamos por aclarar esa situación. Yo creo que esto, esto puede ser que los tenga un poco eh, ocupados, que, que los tenga este, atentos eh, a, a lo que suceda, con, con, en definitiva, con, con el proceso y con esta respuesta que, que todos estamos tratando de darle al corazón de Fernando, eh, donde esté. ¿Cree que eh, hubo una influencia sí. por parte de los medios de comunicación, como algunos dicen, porque para ciertos, cierta biblioteca de los abogados fueron muy duras las penas? Bueno, a ver, eh, lo que está haciendo en este caso este, la justicia es traducir lo que vio en, en la audiencia de debate y, y traducirlo en, en un fallo. ¿Mm? Yo, yo no sé qué, qué es lo que ven los colegas, este, que me encanta que todos este, opinemos y, y aprendamos un poquito de derecho, porque realmente es muy nutritivo para, para la sociedad. Pero quienes estuvimos este, en, en esa audiencia de, de debate, eh, para mí nos quedamos a medio camino. Eh, es más, yo soy de los que dicen que los 15 años que le aplicaron a Sinali, a Lucas Pertossi y a Violás, eh, van a ver que yo lo voy a hacer reformular. Pero no tengo duda que eso se va a variar y que van a ser tres condenas a prisión perpetua más. Sí. Este es un excelente primer paso. Yo no reniego de eso. Ajá. Pero creo que la justicia de Dolores pudo haberse puesto los pantalones ¿eh? y no tener compasión con quienes no tuvieron compasión con Fernando Baez Sosa. ¿eh? El, el acto de la justicia, de tenerle contemplación ¿eh? a, este, a esta situación vinculada, emparentada tal vez con la edad, emparentada con este, situaciones que, que evidentemente llevaron a, a, a la equivocación al tribunal, este, que tienen que ver con el deslum deslumbramiento de las imágenes, este, hacen que uno esté eh, eh, en la misma búsqueda que estaba inicialmente, o sea, y potenciada. Yo no voy a parar hasta que... En definitiva, se revea la situación de, lo, de los tres acusados que fueron condenados a 15 años y que tienen que cumplir 15 años. Este, pero mi, mi objetivo, y, y desde el punto de vista de esta traducción que les hacía este, referencia, es que sean condenados a prisión perpetua. Fernando... ¿Eh? La justicia tiene que ponerse los pantalones largos y evaluar y fallar acorde a la existencia de las pruebas. No tiene que hacer otra cosa. Nadie tuvo clemencia con Fernando, nadie, nadie, nadie entendió sí. evidentemente el suplicio de Fernando. De acuerdo. Sí, Luis. Sí, no. Sí, eh, Fernando, a ver, la pregunta es la siguiente, vos, a vos te veo revelado en contra de aquellas tres eh, condenas que no llevaron a cadena perpetua, te pregunto, ¿cómo tomaron este fallo tanto Graciela sí. como Sil Silvino? Eh, ¿Lo aceptaron? Eh, Luis, mira, eh, obviamente el fallo es un fallo que nos conforma, es un buen primer paso, si ah. se quiere. ¿Por qué? Porque acá estaba en discusión cosas como las que recién este, decía eh, Karina, ¿no? Que decían que esto era una riña, que era un homicidio preintencional, que eran unos chicos que se habían peleado en la calle, ¿no? Acá se demostró que esto fue un plan, que fue un plan criminal, que la intención fue matarlo... Que hubo un, una situación de alevosía, eh, que también recién acabo de ver el fallo y creo que, que el, el, el tribunal er, erró erró en la interpretación. ¿Por qué erró, Fernando? No, porque fundamentalmente cuando describe cómo lo abordan a Fernando. Eh, mira que vimos videos y vimos situaciones y lo aclaramos y lo vimos. Bueno, evidentemente a veces uno este, pretende que... Que, que toda esta cadencia de tres años, este, un tribunal tal vez la, la puede evaluar y ver en poco tiempo. No era una causa para, para resolver en poco tiempo, eh, ni para definir en poco tiempo. Pero eh, los papás de Fernando son gente muy razonable. Ya, ya dije varias veces que gente extremadamente buena, extremadamente buena. Y obviamente para ellos es una respuesta. Eh, que no le trae nada, eh, reitero, eh, no, no les provoca ni alegría eh, ni insatisfacción. Es una respuesta que le debe la sociedad y Fernando no vuelve más. Eh, acá estuvo la sentencia, pero Fernando Totalmente. va a seguir en el lugar que está, es en el cementerio. Sí. Eh, quisiera preguntarle a Fernando Burlando, hace algún ratito yo decía, ¿por qué pensás que te toca eh, este caso en tu vida, en este momento de tu vida?, te dije también que Fernando Baezosa es un símbolo de paz y sus padres también lo son. Eh, ¿Te parece una casualidad que esta gente sí, tan fuera de, de serie tenga que vivir esta tragedia sin igual? Digamos, yo siento y te comparto que para mí son mensajeros, mensajeros de paz. Eh, ¿Cómo lo vivís vos? Eh, Karina, no tengo duda que tienen un mensaje. Eh, lo que despiertan en la calle. Yo no sé si ustedes lo, lo pudieron ver con las cámaras, o sea, me han, me han hasta inundado sí, a mí de esa energía y, y la gente eh, me hace levitar. Imagínate en, en ellos, ¿no? Realmente eh, van por la calle y una caricia o una mano extendida de, de Graciela o de Silvino es, da la sensación de que es sanadora, es increíble, increíble. Y todo eso tiene que ver con toda esa fuerza y energía eh, que ustedes este, han, han generado, han provocado con el interés que, que, que llevaron a la, a, la, a la opinión pública, a las distintas familias de, de nuestro país, este, para que eh, de alguna manera entiendan que, de qué se trataba y se solidaricen con, con el tema. A mí me llega en un momento muy especial, sí. también, pero sería muy egoísta hablar de mí, yo prefiero hablar de, de Fernando, yo viste, fui papá hace muy poco tiempo, estoy más debilitado que nunca claro, y sobre todo estás... con, con haber... Este, ...intercambiado tanto con, con Graciela y con Silvino... ...son tan buena gente, tan buena gente. Nos sí, además son, son, maestros dos, para, son maestros para todo el mundo. Son maestros para todo el mundo. Sé que hay una pregunta de Tartufoli para, Mirá, para vos, Fernando. Sí, Fernando, El, dos el primer día, el primer día... Perdón, Tartu. Dale. El, el primer día, que uno de los primeros días que estuvo Delfi... ...acá en, en el juicio, que obviamente presenció las la jornadas de debate... Eh, fue el día, me parece, que en los últimos años más besé a mi hija, ¿entendés? Y fue, eso fue la, la atracción moral de, de Silvino y de Graciela. Tu hija, Fernando, dijo que estaba emocionada viéndote defender a Fernando. ¿Qué sentiste cuando tu hija también se puso a la piel de la familia Baezosa? ¿Los acompañó minuto a minuto? No, es fantástico. Me parece que este, un padre no, no, no puede desear otra cosa que ver... La, la postal que me tocó vivir. Eh, realmente fue algo. O sea, fue un regalo de, de Dios en, en toda esta tragedia, en todo este, este horror que, que no merecía. Ya te adelanto que no merecía. Y mucho menos esperaba, ¿no? Ahora sí, Fernando, dos cositas. Total, ahora rápidas. sí, la pregunta Una, de Tartu. Si vos considerás que esto va a sentar jurisprudencia, y dos, si justamente esto que hablamos de para qué sirvió la muerte de Fernando es para que haya un cambio cultural en nuestra juventud y que esto quede como tabú, esto no se hace. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí, es un caso bisagra. Eh, cuando yo te hablaba recién de, de, del peso específico de la vida que algunos jóvenes evidentemente no entienden, como estos jóvenes en la calle eh, que, que castigaban, eh, le hacían... Eh, bullying eh, y, y, y se mofaban de, de, de gente de su misma edad o más jóvenes eh, y infundían el temor en, en, en toda una sociedad este joven me parece que eso es parte de una, de una es parte de la antigüedad está pasado de moda el, el bullying la agresión hoy, hoy los chicos piensan de otra, o sea, de otra manera en algún momento pensé cuando tomé esta causa que que todo esto tenía que ver con una sociedad que, que viste que estaba cambiando en, en ese sentido, y me equivoqué yo por suerte. En, en este juicio vi cosas preciosas, como los jóvenes interesados por, por la situación procesal eh, de, de, de cómo se llevaba a cabo este juicio, siendo públicos, o, o como también como testigos que, que eh, realmente dieron, dieron la nota y, y el ejemplo. A veces los grandes tenemos que aprender muchísimo de los jóvenes este, y, de, y de esa juventud que tiene altísimos valores morales y que nosotros desconocemos. Y uno veía a un Máximo Thompson que, eh, parado con sus otros compañeros de asesinato, eh, se desmoronó una mamá de Thompson gritando, echando la culpa, echándole la culpa a otro y también eh, pidiendo por su hijo. Y hablando de esas especulaciones, quiero que él, desde el lado de enfrente, saber qué fue lo que siente que especularon ellos porque para que él se desmorone para que la madre le eche la culpa a los demás eh, había una especulación pensaban que esto no iba a pasar mirá, Débora eh, pasó algo que, que que yo vengo afirmando desde el principio cuando estos lloraban eh, y cuando pedían perdón lo único que querían reparar era su situación personal eh, hoy no se desmayó por Fernando este, Thompson, se desmayó porque empezó a entender qué le, le depara el destino, eh, que es la vida en la cárcel. Y si bien uno no le desea el mal a nadie, eh, yo no le deseo el mal a nadie, no sé, reitero, si tal vez estuviesen en, en los zapatos de, de los papás de Fernando, pensaría de otra manera, pero hoy yo realmente no le deseo el mal a nadie. Pero ¿sabés qué imagen tuve cuando lo vi a Thompson desmayado? Tuve la imagen de Fernando. Mira qué casualidad. Porque así como Thompson no podía levantar ni la mano ¿eh? para rascarse la nariz, a, a Fernando cuando le pega a Enzo Comelli y Ciro Pertossi en ese, en ese golpe inicial, también quedó así a merced de la nada. Y no recibió atención médica, ¿eh? como Tal recibió cuanto. Thompson. Recibió una Fernando... patada tras otra en la cabeza. Sí. En un total estado de indefensión. Fernando... O sea, sin poder ni siquiera levantar las manos. Eh... Eh, Fernando, abono cada una de tus palabras. En ese momento yo estaba dentro de la corte y fue una imagen y una situación que era increíble. La mamá de Thompson pidiendo por favor que lo atendiera un médico delante de la mamá de Fernando, que no tuvo la posibilidad de pedir un médico para que salvara la vida de su hijo. Eh, realmente fue un momento tremendo. Fíjate, fíjate qué contrastes, ¿no? Y, y cómo, sí. cómo se le ha exigido a esta familia, ¿entendés? Cómo se le ha exigido cosas como, por ejemplo, tener que tolerar que ver, ver todos esos videos donde Fernando estaba... Casi en esta situación de desmayo, porque, Fernando, la última imagen que se ve es cuando estaba de rodillas ¿eh? pidiendo clemencia. Y lo tenía a Blas y Nale al lado, lo tenía a Ciro Pertossi a menos de un metro, un metro y medio. ¿eh? Y a Violás también, castigándolo, como dicen los testigos, más allá de que el tribunal en una, de una manera irracional opina otra cosa. ¿Eh? Entonces, por eso yo te digo que eh, tienen que ser claro. todas perpetuas. Eh, y que la justicia nos tiene que dar ejemplos, sí. eh, no tiene que demostrar clemencia. Clemencia. Eh, clemencia. que la demuestre cuando puede, no cuando hay pruebas para condenar. Fernando, eh, Burlando. Fernando, eh, Fernando ¿qué claro le dirías que sí. a los padres? Que, perdón, ¿Qué le diría Fernando a los padres de los rugbyers? Porque los padres de los rugbyers hoy también empiezan a vivir otra vida. Sí. Mira, yo, yo estoy muy, muy atento a.. a a lo que le pasa a Silvino y a Graciela, realmente me, me supera pensar este, y ya descarté por completo este, cualquier tipo de, de, de situación de acercamiento de parte de los, de los padres de los acusados para con Silvino o para cualquiera de nosotros. Cuando yo vi en el juicio que lo único que les preocupaba era su vida eh, y no se... Solidarizaban en nada, ni con condolencias, ni con el dolor este, que podía pasar. Este, si y Graciela, para mí, tema terminado. Me parece que no hay nada más que hablar. O sea, era pedirle algo a, a sí. quien evidentemente no lo tenía, no lo podía dar. La actitud de los acusados es ni más ni menos este, esa. Eh, la actitud de gente que no puede, no puede ofrecer nada. Eh, y por eso, por eso los condenaron como los condenaron. Eh, en disconformidad de mi parte, pues yo creo que merecen una condena absolutamente todos, ¿no? Eh, y vamos por eso, esto, yo no, no me voy a detener. Este, hasta, después, claro, esto. que si quieren los indultes, que hagan lo que quieran. Esto pero recién pero de la justicia, yo sí. necesito, necesito seriedad. Burlando, Más. a ver, claro eh, estamos en el detalle fino y en lo que sería el marco de una causa muy pesada. Yo tengo, tengo entendido, por lo menos, intuyo que tanto una parte como la otra van a terminar apelando en cámara. Lo que pregunto es lo siguiente, ¿cómo sigue para cada uno de los condenados esta causa? ¿Dónde van a pasar? ¿Cuáles son los tiempos de presentación? ¿Cuánto puede llevar la confirmación de condena o la corrección? Mira, Luis, empiezo por la parte de los, de los acusados. Los acusados que están condenados a prisión perpetua tienen posibilidad de acusar porque esa pena, eh, eh, digamos, nuestras leyes les habilitan este, las vías para poder recurrir, ¿eh? para poder rever un fallo. Es ¿eh? decir que ellos tienen abierta la vía. Eh, lo mismo en, en este caso, según este, la petición que hizo el, el, el abogado defensor, ...si están bien planteados los recursos... ...que en este caso quien intervendría sería el Tribunal de Casación... Eh, ...que tiene, es el Tribunal este, Superior en, en cuestiones de índole, penal, eh, de índole penal... ...y que tiene sede en la Ciudad de La Plata, Luis. Eh, nosotros como representantes del Particular damnificado, este, te, ...a veces tenemos acotada la posibilidad, sobre todo frente a una condena... ...de, de apelar. Pero en este caso... Este, como, como hacemos normalmente en casi todos los casos, ya habíamos analizado esa alternativa de recurrir al tribunal de casación, eh, y si bien no era fácil, eh, con la condena que, que, se, que se dictó, sumado a que en este caso la, la prisión este, perpetua es, es perpetua, eh, que no, ni siquiera serían 35 años, eh, tenemos abierta la vía, eh, porque obviamente la, la condena de 15 años es menor a la mitad del de, eh, máximo establecido en la pena, que de alguna manera sería algún freno eh, para, en este caso, el representante del particular damnificado. Así que imagínate que eh, nosotros hoy, o sea, desde el punto de vista profesional, solamente ya lo hemos eh, charlado con, con, con todo el equipo y con, y con este, los seniors y los juniors, este, estamos este, prácticamente preparados y ansiosos de, de empezar a hacer el recurso Fernando, Fernando una vez más eh, agradecemos este tiempo precioso que nos estás eh, regalando y hay una pregunta de mi compañero del doctor Roberto Cazorla. Fernando cómo estás bueno tuvimos la posibilidad sí, el doctor de estar que estaba en la por previa. acá por dolores lo, lo crucé por acá por dolores sí efectivamente efectivamente tuvimos la dicha de, de haber compartido juntos y el análisis de lo que podía haber sido. Y de, aprovecho primeramente para felicitarte, porque primera... A ver, entiendo que lo, lo más importante es haber logrado eh, reconstruir un episodio eh, que se califique como homicidio doblemente agravado. Y te quería preguntar concretamente, ¿qué opinas respecto del de apartado... Del apartado con relación al falso testimonio para Guarino y Colazo, que ordenó el mismo tribunal. Mirá, no quiero ser agresivo con el tribunal, pero tengo que ser realista. Eh, en este fallo, que tiene algún tipo de connotación desde mi punto de vista, eh, es algo estrictamente personal y lo digo con todo el respeto que me merece. Eh, la, su majestad la justicia eh, los jueces, su investidura todo, absolutamente todo nos conocemos hace años y vos sabes, bah, vos también somos, somos muy respetuosos de, de los funcionarios judiciales porque tienen una tarea este, que realmente eh, eh, los dignifica y, y creo que, que son un verdadero ejemplo para la sociedad eh, per, Personalmente, personalmente creo que esa actitud este, salomónica que, que han tenido con, con tres de los acusados, creo que no descarto que hayan pensado, bueno, le, le metemos cinco adentro a prisión perpetua, lo dejamos conforme, tres condenados a 15 años, que es una bocha de tiempo. ¿Mm? Seguramente en algún momento sí. se le ha cruzado el, el fantasma de la pelea, esto no fue una pelea, esto fue un asesinato. ¿Eh? No fue una pelea en la calle, claro. fue un asesinato. Eh... Esa idea, esa idea y esa actitud este, salomónica eh, también se, tradu se tradujo un poco en una falta de compromiso eh, respecto de, de la actitud que tomó el tribunal con, con estos testigos. Eh, ...donde la Fiscalía les pidió el falso testimonio. Le Te paso la posta a mi compañero Luis Bremer. Hola, Luis. Sí, Fernando, buenas tardes. Te pregunto por algo, estoy leyendo los fundamentos de la condena... ...y la primera en aclarar el hecho de muerte es la doctora Castro... ...que es el hecho de muerte aquello que combatió tu colega Tomei... ...diciendo que no se sabía cómo había muerto este, Fernando Baez Sosa. Ella habla de todo el operativo tenaza que hacen, entre otros... ...con y Pertossi, que lo golpean al mismo momento... ...por delante y por detrás... ...en esa encerrona que le hicieron. Digo esto, ¿por qué? Porque también habla de clan criminal, Fernando. Si esto no se hubiese especificado, tal vez la pena máxima de hoy... ...de estos implicados sería de seis años y el escenario social... ...hubiese sido totalmente distinto. Mirá, eh, en algún momento de la historia judicial argentina... ...había una, había una justicia despreocupada y desinteresada por estos temas... Y la forma de solucionar estos incidentes donde aparecían muchos pegándole a uno era, esto es un homicidio en Riña, es un criterio que quedó y que... mira te voy a decir algo, ¿viste que le echaron la culpa a ustedes en varias oportunidades de, de los pesares de los sí. acusados? Jamás pensaron en los pesares de la familia Baezosa, pero le echaron la culpa a ustedes. Bueno, gracias a ustedes, eh, esta idea eh, de, de que todo es un homicidio en Riña empezó a cambiar. La, la figura del homicidio en Riña acá no aparece, acá no hubo ningún tipo de, de, de réplica ni de, ni de respuesta de parte de Fernando, jamás fue un ataque directo. En otras épocas, es como decís vos, había uno o dos presos y después eran escarcelados. No teníamos una justicia a la altura de las condiciones. Creo que hoy, gracias sobre todo a la exposición que le dan de todos estos casos y al interés que generan este, en todas las familias argentinas eh, la justicia está obligada a ponerse los pantalones está obligada a resolver las cosas como corresponde, sí. porque en definitiva ellos nos deben justicia yo no elegí ser funcionario yo no elegí ser este juez yo no, no supuestamente no debería deberme a nadie, pero los jueces sí y los jueces tienen la obligación de los casos resolverlos con seriedad y, y sobre todo con equilibrio el equilibrio es que para un caso de estas sí. características, eh, la pena aplicar es la prisión o reclusión perpetua. Eh, que se sepa, que se transmita, Total. porque hay infinidad de jóvenes que a veces se meten en el derrotero de la violencia eh, y no, no saben cómo va a terminar otra familia o la familia de ellos. Claro, claro, claro que sí, Fernando, tal cual. Este, este caso Pero tiene fueron que ustedes, empezar eh. a sentar cierto, precedente... Y, la, y la, bueno, gente tiene, la gente tiene que entender que los actos tienen, consecu tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias. No me canso de decir esta frase. Algo tiene que cambiar en, en el modus sí. operandi general. Eh, pero bueno, esa es, esa es mi sensación, ese es mi sentimiento. Hay una pregunta de mi compañera Débora D'Amato. Sí, porque un poco hablando entrando en lo que estaba diciendo Fernando recién, uno escuchaba, por ejemplo, a la mamá de Thompson echándole la culpa a la prensa de lo que había sucedido, como que su hijo eh, las patadas que había pegado las había pagado porque la prensa la había señalado. Pero también entender y preguntarle a Fernando... ¿Qué importancia realmente tuvo la exposición de la prensa en este caso? Un poco lo venías diciendo, Fernando, pero digo, hay muchos casos que quizás no tienen cámara y quizás no tienen la contundencia que se ha obtenido hoy, que no por tener contundencia deja de ser justo, pero hay muchos casos que no son justos y que no tienen quizás, no, la, no digo el apoyo de la prensa, pero sí la visibilidad. Teniendo en cuenta esto... ¿Cuál es la cuota parte que ha tenido la exposición que le dio la prensa, más allá de la empatía general que tiene la gente, o uno como papá, pensando que su hijo podría haber sido tranquilamente Fernando? Este, qué lástima, qué lástima que no la tenemos, no lo tenemos a Silvinio y a Graciela, porque lo primero que harían es agradecerles. Eh, hoy cuando terminó eh, la lectura de, del veredicto, lo primero que hablamos fue eso, eso, precisamente. Eh, lo que significaba este fallo para nosotros, si bien no estamos totalmente conformes, lo que significaba, eh, desde ese punto de vista, de precisamente de la seriedad que ha tenido la justicia en tratarlo. Que la justicia le ponga seriedad, lamentablemente, lamentablemente lo tengo que decir, obedece mucho a la presencia de todos ustedes. ...y a la presencia de la opinión pública... ...y cómo ha abrazado la familia argentina este tema. Tal cual. O sea, acá no podían Tal hacerse... Cual. ...no podían mirar para un costado. Acá no, no podían desentenderse de la situación. Y ¿sabes qué? En los momentos iniciales... ...de la trascendencia al caso... ...fue donde aparecieron ¿eh? este, pruebas... ...que eran traccionadas por ustedes. ¿eh? Que ustedes convocaban... Entonces, ¿cómo no vamos a estar en situación de agradecimiento permanente? Si sí, toda esta Fernando, investigación igual en la agregaría... Eh, ah, agregaría que viviendo en la Argentina, sí, perdón Karina. la interrupción y el delay, te pido mil disculpas pero digo no, por que favor, siendo parte de esta sociedad Me da de, a mí, por siendo, siendo argentina no quédate tranquilo te digo que siendo argentinos también hay una un abrazo a esta causa porque hoy les tocó a Silvina a Silvino y a Graciela pero no podemos ser necios que otro día nos puede tocar a cualquiera de nosotros eh, ocurren injusticias Mirá, y ocurren atropellos sí. y asesinatos eh, todos los días por lo tanto más que nunca tenemos que abrazar esta causa para empezar a cambiar un poco este destino este, tan, tan tremendo que, se, que, que ocurre en nuestro país. Débora, igual, Karina, déjame decirte esto. ¿eh? El ojo de la justicia se agranda ¿eh? cuando la lupa la llevan los medios. ¿eh? Sí, Perdón, claro. burlando, repita eso. A mí sí. me parece que es muy importante lo que está diciendo. Sí, sí, sí, repítalo. el ojo cuando... de la justicia se agranda cuando la lupa eh, es llevada por los medios de comunicación. ¿Qué le queda a toda la gente que por ahí a esos casos que quedan en el olvido y que ningún medio los impulsa, no? Digamos, acá tenemos que hacer una revisión muy profunda es, de, cómo, de cómo se mire, de cómo una, se pone la lupa, es porque una es tragedia, dramático. Es una tragedia. Es una tragedia. Eh, eh, Karina, eh, doctor, a veces hay vemos una pregunta de mi compañera. En el, en el desgano sí. permanente, ¿no? Linda, estoy en dolor. No, no perdón, perdón, casi. Claro, pero eso tiene que empezar a cambiar. Soy un doctor Mil Tiene que empezar a cambiar. No, no, no. ¿Sí? Hay una pregunta de mi compañera Diana de Glauí. Karina y Fernando, en realidad le quería preguntar a los dos. Eh, siempre me signo en la información. Voy a correrme un poco e ir por lo emocional también porque ustedes son papás, yo por ejemplo no tengo hijos, tengo hermanos, sobrinos, primos, y eh, uno convive con las sensaciones, las noticias de después en la vida real. Hemos hablado Karina con vos un montón de veces, por un lado de tener que dejar a los hijos un poco libres y que disfruten y a la vez el miedo de que pase algo o el miedo de que queden envueltos en algo que no tienen nada que ver también. Me gustaría ir por el lado de conocer cuáles son las sensaciones que este caso les trajo como padres a cada uno de ustedes, cómo los interpeló y también qué le pueden pedir al Estado en este caso, porque puede también haber mecanismos para que estas cosas no sucedan. Uh -huh. Bueno, le doy el pase al doctor Burlando que empiece a responder él. Bárbara, bueno, mira, lo que se puede hacer es muchísimo, muchísimo... Eh, la, la presencia del Estado en la, en la problemática juvenil tiene que estar, debe estar, debe estar. Eh, es muy fácil, eh, para, por ejemplo, para una división este, de, de prevención este, juvenil, detectar quiénes son los violentos. Porque los violentos en la noche, por ejemplo, hablemos de violencia, no hablemos de drogas, eso también lo claro. podemos abarcar, esos temas. Pero específicamente en la violencia, es muy fácil detectar quiénes son los violentos en la noche. Porque normalmente... Y, y lamentablemente se agrupan ¿eh? de, de, tal, de determinada manera, donde se los hace fácilmente detectables. Yo te garantizo, si había una división precisamente infiltrada en lo que era la noche de Villa Gesell, este, si estaba trabajando en la zona, hubiese detectado fácil y rápidamente a este grupo que causaba estragos en, en Zárate. Estragos, lo mismo en Zárate. Claro. Eh, los grupos de violentos son fácilmente detectables y son fácilmente abordables. ¿Mm? Con algo muy sencillo como ese abordaje es como evitas tragedias para infinidad de familias.